Señores, quiero pasar a otro ámbito, así de manera muy rápida con ustedes. Estoy viendo circulando en las redes sociales precisamente un video donde se ven un grupo de jóvenes que se enfrentan de una manera brutal, de una manera que para mí me resulta sorprendente un grupo de jóvenes estudiantes precisamente de un politécnico muy importante en Samaná que tenían una actividad de recaudación de fondos para una graduación y esto terminó más fuerte que la, que la óyame, que la que el pleito de los monos. Aquí terminó esto más grande que el pleito de los monos. Aquí estuvieron las sillas, saltos mortales, hombres por los aires, ni la lucha libre en su tiempo. Observen esas imágenes. Esos son jóvenes. Jóvenes estudiantes precisamente del Politécnico Natividad Zuleika a costa del municipio Santa Bárbara de Samaná. Mientras destrozaban toda la silla del salón de eventos del ayuntamiento de ese municipio. Señores, este disturbio supuestamente inició porque una joven tiró un vaso con hielo a uno de los estudiantes. Los estudiantes realizaban una actividad profundo para una graduación de esto. Y miren cómo terminó esta actividad de manera muy lamentable, señores. Miren, es necesario entender la importancia que tiene la educación y la formación de nuestros niños. Eso es cierto. Nuestros jóvenes, ese nivel de violencia que se vive en la sociedad, que se refleja en muchas de nuestras familias y nuestros hogares. Pero yo creo que nuestros jóvenes merecen un cierto nivel de cuidado y atención especial, señores. Nuestra juventud se nos está yendo por un ritmo que es preocupante. Un ritmo que resulta totalmente lamentable, señores. Ver cómo estos jóvenes, ante una situación de siempre los relajos que ocurren en, en los colegios, en las escuelas, que eso es, mire, común entre jóvenes. ¿Sabe que a veces utilizan relajos cuando no es que se tiran un papel, que se tiran un periodo, que se tiran las mochilas, la mascota. Todo eso, lo que hemos ido estudiantes y fuimos especialmente de escuelas públicas, sabíamos que esto era muy normal. Ahora, llegar al extremo, que por un supuesto relajo de un vaso termine esto de esta manera, yo creo que aquí hay que prestar atención. El Ministerio de Educación, las autoridades de ese colegio, tienen que prestar atención en este caso, porque esos jovencitos, llevar a cabo... Vamos a ver el video, por pues favor, vamos a colocarlo, para que ustedes vean a qué yo me refiero precisamente... Hay un nivel de violencia muy significativo en nuestra juventud. Nuestra juventud. Vamos a verlo, vamos a verlo correr, por favor. Vamos a verlo correr ahí, por favor. Vamos a verlo correr. Porque yo quiero luego de eso poder hacer contacto con la audiencia, a ver qué opinan y qué entienden ustedes que el fenómeno que está atacando a nuestra juventud, si es la familia, si son los hogares, si es que la escuela no está formando los colegios, en este caso este Politécnico, los directores, los maestros. ¿Por qué? Porque la educación empieza en la casa. En la, en, mire, En la escuela te enseñan, la, oye, te enseñan precisamente lo que son la educación a nivel de conocimientos, pero la formación del hogar, eso es uno A. En el hogar es la formación primero, la familia, la cédula principal de nuestra sociedad. Ahora hay una cosa bastante seria. Hay algo aquí que ya es preocupante con nuestros jóvenes. Vamos a colocar, por favor, Heriberto, los números ahí en pantalla. A ver qué dice la gente en cuanto a este hecho de este video que se ha hecho viral en las redes sociales. Han destruido toda la silla de este salón del Ayuntamiento Municipal de Santa Bárbara de Samaná una situación que uno no creía que nuestros jóvenes pudieran actuar de esta manera. Están con todos ustedes, 809-376-8394. Y nuestra línea de WhatsApp, 829-920-2795. Vamos a escuchar la opinión de ustedes en este sentido. Saber qué está pasando necesariamente con nuestra sociedad y con nuestros jóvenes. Señores, pero esto es algo que es un grupo de amigos, estudiantes, compañeros de un, de un colegio, de un politécnico. ¿De qué manera? terminamos aquí como la fiesta de los monos. Echaron a perder toda esa silla. Esas sillas fueron destruidas todas, ¿sabían? Ahí no quedó una silla que, que pueda ser utilizada. Entonces, vamos a ver quién va a responder en el ayuntamiento. Yo creo que estos jóvenes tienen que existir una sanción para ellos. Debe haber una sanción para llamarle la atención para que ellos entiendan que no están actuando de manera correcta. Eso no se puede quedar impune, este hecho. Tenemos que mandar un mensaje a nuestros jóvenes eso no es lo que tenemos que proyectar y mucho menos, mucho menos jóvenes que están preparándose para una graduación. Óigame, una actividad profundo para una graduación que ellos estaban desarrollando. Y al parecer, como explica la nota, están compartiendo. Uno parece que tomó un vaso con hielo, parece que se lo tiró al otro, en fin. Una situación simple de jóvenes y adolescentes. Lo que ocurre con nuestros adolescentes, ustedes saben que siempre se prestan a muchas cosas. Entonces, hay que ver ahí qué pasó necesariamente, qué está pasando con nuestros jóvenes, con nuestra familia, señores. No procede esto, esto no puede ser. Vamos a ver las imágenes, por favor. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que nuestros jóvenes debemos revisar nosotros qué nos está pasando, nuestra sociedad hacia dónde va. ¿Qué es lo que estamos nosotros llevando a cabo como formación a nuestros niños y niñas? ¿Nuestros jóvenes? ¿Cómo estamos actuando nosotros en este sentido? porque No es posible. Eso no es posible, señores. Miren el reflejo de nuestros jóvenes. Miren, observen ustedes. Observen ustedes qué es lo que está pasando ahí, señores. Es bastante serio. Ey, óiganme, es bastante serio. Miren cómo la silla le están desbaratando una por una. Y no desbaratándola simplemente golpeándose entre ellos con esta silla hasta destruirla, hasta destruirla totalmente. Entonces, yo considero que tenemos nosotros como sociedad revisarnos totalmente qué nos está pasando, cuál es el reflejo que estamos llevando a nuestros hogares, a nuestras familias, la violencia de la casa se está extrapolando a nuestras escuelas y colegios. Óyame, ya no, sal no hemos salido del círculo, simplemente de la discusión del hogar, y esto se ha extrapolado a nuestros hogares, pero también... Hay que ver cuál es la formación en nuestro colegio y escuela, hacia dónde vamos, cuál es la violencia que estamos nosotros cultivando. Entonces, creo que en este sentido hay que ponderar esta situación, hay que tomar en cuenta las autoridades. Yo desde hace tiempo vengo diciendo, y he sido reiterativo, señores, yo he sido reiterativo, hay que hacer estudios psicológicos profundos, estudios psiquiátricos, a ver qué está pasando, señores. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes y con nuestra sociedad? Porque vamos a un ritmo que es preocupante.